desconocidos lanzaron pintura contra el local del partido de la liberación dominicana de la ciudad de salcedo el local afectado está ubicado en la calle mella sector la Mardura, donde también fue localizada por los desaprensivos una foto del máximo líder del pld el profesor juan bosch nuestra posición y la posición del partido estaba muy clara primero no vamos a hacer conjeturas no vamos a acusar a nadie, nosotros hemos dejado eso ya a la parte de investigación, se, inve se está en investigación, nosotros no acusamos a nadie de ese hecho porque no tenemos pruebas para hacerlo eso es todo sinceramente y también le hacemos el llamado a los compañeros que no se lleven verdad de, de, de gente que hablen que, que es esto, que es lo otro no, no, lo único que quiero que tengan pendiente es lo siguiente nosotros le pedimos prudencia cerrar su boca y muchas veces también los dedos para, para las redes sociales que se está en un proceso de investigación y no vamos a negar, verdad, que nos dolió ver cómo la figura de Don Juan fue destruida con pintura, pero estamos en un proceso de investigación. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.